Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero aquí facilitarte información para conocer más cómo funciona el marketing digital y concretamente eh, qué puedes hacer con ello, cómo puedes también protegerte de esos engaños que suele haber eh, en este sentido. Y con respecto a esto, pues bueno, vamos a ver un email que he recibido y conocer un poco más cómo, cómo funciona y cuál es la estrategia que que tienen detrás de esos emails que te vienen llegando. ¿no? Y desde aquí eh, vamos, a, vamos a ver este, este e-mail Fijaros en el título, tal cual como, como es eh, lo que dice, ¿no? Dice Humberto, tengo una duda eh, sobre tus servicios de coaching. Eh, yo ofrezco servicios de coaching, eh, por tanto, estoy atento a quienes me contactan ¿no? al respecto. Entonces, cuando dice tengo una duda, lo que hace es llamar la atención. Eh, porque voy a interesarme para ver qué duda tiene la persona ¿no? sobre lo que estoy ofreciendo. En este caso, a continuación, empezamos a leer ¿sí? desde ese asunto que llega al email. Empezamos a leer. Hola, Humberto, me preguntaba si te gustaría tener 10 clientes nuevos en tus servicios de coaching. Tengo una agencia de marketing digital, me gustaría regalarte una sesión estratégica para ayudarte a conseguir más clientes a través de tal. Eh, si os fijáis, eh, Aquí no hay ninguna duda, el hecho de que diga y escuchamos, hola Humberto, me preguntaba si te gustaría el que él se pregunte, el que él se responda, eh, no quiere decir que haya una duda. Por tanto, eh, ha llamado mi atención, ha captado mi atención a través del título y ahora a continuación me quiere vender y ofrecer un producto. Aquí no hay interés realmente por establecer es una relación, eh, no hay interés por la persona y esto es una estrategia que vais a encontrar muy en el día a día ese título que va a llamar la atención buscando ofrecerte algo gratuito para después eh, contratar eh, que contrates un servicio que quiero ofrecerte eh, aquí hay una estrategia y una intención que es al final bueno pues venderte esto es a lo que se dedica al marketing la cuestión es que en este caso el marketing lo que está haciéndolo es a través de un engaño te llama la atención frente a algo que realmente no es el interés y desde ahí pues eh, te ofrecen el servicio. Eh, tengamos en cuenta entonces algunos puntos en, en este sentido. Eh, por un lado, eh, ten en cuenta eh, que no suele haber interés en ti. Realmente el marketing lo que busca es que al final acabes comprando un servicio. Entonces, para que llegues a comprarlo, quieren generar lo que es un, una, una relación. Eh, pero eh, en este caso mi recomendación es que busques la honestidad sobre todo, ¿no? porque muchas veces hacen ese juego de palabras eh, pues para llamar esa atención aun siendo un engaño engaño me refiero a que realmente eh, dice que tiene una duda y realmente no tiene una duda ¿sí? entonces eh, realmente tú ya llegas ahí desde ese punto, desde un lugar donde piensas que hay un interés luego por otro lado busca a alguien que aparte de ser eh, honestos realmente te escuchen, ¿no? eh, incluso date permiso para eh, hacer pues, preguntas incómodas para realmente conocer qué es, no dejes de preguntar y de conocer también cuál es la intención del que se relaciona contigo. Si eres de los que te gusta relacionarte persona a persona pues bueno, pues eh, esa escucha es imprescindible. Si realmente mm, solo buscas ver si te interesa o no como decía Bruce Lee, Bruce Lee decía, coge lo que te interese y lo que no. no Era muy práctico. Bueno, pues en este sentido, eh, ten en cuenta que siempre está en tu mano decidir. Y esto es lo que vengo realmente a contarte. Que realmente tú tienes el poder de decidir sí si o no frente a las cosas. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar... Eh, ante lo que nos cuentan, es como, como un cuento ¿no? y te adormeces ante él. Y en este caso tienes la capacidad de poder decidir en todo momento qué quieres hacer, si comprar, si no comprar, si te interesa, si no interesa. Y este es un poco lo que venía a contarte, ¿no? es recuperar ese poder personal frente a este marketing digital del engaño. ¿no? Parece que las palabras valen todas eh, para luego obtener lo que uno eh, obtiene. Y bueno, eh, desde ahí está. Eh, hasta aquí espero que te haya sido útil, en este caso en este punto sobre el marketing digital, y está atento a todos esos emails que nos hacen perder mucho tiempo, muchas veces, porque pensamos que es de nuestro interés y cada uno en nuestra vida pues estamos mirando por nuestros intereses y por aquello que no sea útil, útil para, para nuestra vida. ¿no? Entonces estamos atentos a esto y esta puerta está abierta. Eh, mi recomendación: eh, sé honesto contigo, decide qué es lo que tú quieres y que ese poder emane de ti mismo y que te lideres a ti mismo sin depender de este tipo de marketing del engaño. Eh, normalmente el marketing ahora lo que busca es ofrecerte algo gratuito para luego que vayas eh, comprando. Entonces, bueno, ten en cuenta si es algo de valor, ten en cuenta la sintonía que tienes, es un conjunto de elementos en este sentido. Así que nada, buen día y que te vaya muy bien en tu vida y con esta situación también.